No te asustes con lo que estás viendo en el tablero. Vamos a aprender hoy en este video cómo transformar cualquier número del sistema de numeración decimal a números romanos. La base está en saber cómo se escribe en romano lo que son las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de mil. Así como en los números y en la descomposición vimos 1988, 1988. Eso lo vamos a transformar acá. Entonces, atención.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 Primero pensamos en las unidades, luego en las decenas y luego en las centenas. Y ya tú vas a ver que con eso metemos un golazo y es súper sencillo y fácil. Así que ponte cómodo, ponte cómoda porque lo que viene es súper genial. Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Ya vimos en el video anterior que las letras que se pueden repetir serían básicamente esta que tenemos acá, esta que tenemos acá, esta que está acá y esta que está acá. Son las que se pueden repetir porque tienen que ver con el 1. Las otras no se podrían estar repitiendo. Y a partir de allí, la norma de que si en la letra se coloca al frente se suma y si se coloca en la parte de la izquierda, resta. Y hay que tener cuidado de cuál es la que se ubica. Entonces, mira, el 1. ¿Cómo se escribe el 1 en romano? El 1 para nosotros simplemente sería nuestro número, la i, el palito y ya. El 2. ¿El 2 se puede repetir el 1? Sí. Entonces podemos colocar dos palitos. El 3. ¿Se puede volver a repetir el 1? Sí, porque máximo se, bl, bl, bl, bl, bl, máximo se puede repetir tres veces. Entonces, mira, 1, 2 y 3. El error es colocar el 4 como cuatro palitos. Y ahí ya no se puede porque esa norma está establecida de que no puedes colocarlo más de tres veces. Entonces, ahí pasas a la siguiente letra. Mira, la siguiente letra está ahí mismito. Tiene que ver con el 5. Entonces, ¿qué pasa si al 5... Utilizas la siguiente letra. ¿Qué pasa si al 5 le restó 1? Ah, me da 4, ¿verdad? Entonces al 5, para yo poder restarle 1, ¿qué le voy a hacer? Le voy a quitar la i, le voy a quitar 1. Para restar, se coloca a la izquierda. Mira, entonces aquí, ya sé que como a la izquierda resta, al 5 al restarle 1 me da 4. Ahora quiero 6. Al 5 le sumo 1, porque está ahí cerquita, ¿verdad que sí? Entonces al 5... Mira que la clave está en enfocarse en las letras que tienen que ver con 5, 50 y 500 para, a partir de allí, colocar la anterior. Va, lo, va a pasar lo mismo con el 40. Y las siguientes también. Entonces, mira que al 6 le agrego 1, al 7 le agrego 2 y al 8 le agrego 3. Porque máximo, máximo se permite agregar 3 consecutivas. Entonces... 5 y 1, 6, 5 más 2, 7 y 5 más 3, 8. Y se pueden agregar a la derecha restando la máximo 3. A la izquierda solo puedes restar con una sola letra. O sea, no puedes restar. No puedes colocar, por ejemplo, 5, mira, pero yo así le estoy quitando 2. No, pero esto no es un 3. Tú para escribir el 3 ya tienes este. ¿Me explico? Entonces, tú no puedes restar más de una letra a la izquierda. Entonces, ya ahí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9. 9. Yo no puedo colocar la B o V del 5 con 4 palitos. No se puede repetir más de tres veces. Entonces pasas a la siguiente letra que es el 10, que es la X. Entonces a la X yo tengo que echarla hacia atrás, un espacio. Quiere decir que le tengo que restar 1. Mira que el 9 es simplemente un 1 con una X porque a la X al restarle 1 me daría 9. Ya tenemos las unidades. Con eso avanzamos full. Ahora voy con las decenas. 10, 20, 30, 40, 50. Blablabla. Vamos a ver cómo quedarían. Básicamente es el mismo enfoque, solo que ya no trabajamos con estas, sino con estas dos. Ya no trabajamos con 1 y 5, sino con X y L. Mira. Ahora es X, ahora son 2X, ahora son 3X. Solo se puede repetir máximo tres veces. Para el 40, no puedo colocar 4X. ¿Qué hago? Si aquí buscamos el 5, que es la B... Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la L, que es 50, y le vamos a restar 10. ¿Y cómo hacemos para restarle 10? Le colocamos una X por la parte de atrás, porque a la L le coloco la, la X en la parte de atrás, y le restamos 10. Mientras que el 50 es la L por sí mismo. 60, ¿cómo sería 60? 60. Para el caso de 60, tengo un heladero que me está acompañando, pero ignóralo por este momento. Para el caso del 60, y me escucho ese, a ver, heladero. Sí, para el caso del 60, a la L le tengo que sumar 10, porque 50 más 10 es 60. Mira, simplemente L más X para el 70, pues le agrego 2. Mira que se está repitiendo como el patrón, mira, 5 más 1, 5 más 2, 5 más 3. 50 más 10, 50 más 20, y 50 más 30. Mira, L, 1, 2 y 3. ¿Qué pasa con el 90? No puedes agregar otra X. Entonces, ¿qué haces? Vas a la siguiente cifra, que es el 100. Entonces, al 100, para llegar a 90, ¿qué hacemos? Le restamos 10. Tienes esto y ya vamos, pero avanzando full. Y se repite lo mismo acá con los patrones que están acá. Solo que ahora no vamos a usar ni el 1, ni el 5, ni la X, ni la L, sino la C y la D. ¿Por qué? Porque la C es 100, 200 es 2 veces C, 300 es 3 veces C, 400. ¿Qué hicimos para el 4 y para el 40? Mira, utilizamos el 5 y le restamos 1 o utilizamos el 50 y le restamos 10. Pues para el 400 utilizas el 500 y le resta 100. Quiere decir que si 500 es la D, para el 400 a la D le resta 100 y para el 600 a la D le suma 100. 700 a la D le sumas 200. 800 a la D le sumas 300. ¿Eso fue lo que hicimos aquí o no? Mira, una D que es 500 más 100. 100 y 100 son 300. Más y daría 500 más 300, 800. ¡Sencillo! Ahora, ¿cómo hacemos para el 900? Piensa en la siguiente letra que es 1000. Y a 1000 le vas a quitar 100. Mira, a 1000 le quito 100. Y si quiero 1000... Coloco la M, quiero 1100, coloco la M y le agrego 100. Quiero 1200, la M y coloco el 200. Tú vas a ver de qué se trata esto. Si yo quisiera, por ejemplo, atención, yo tengo en este momento 33 años. Mira, 33 años. Te invito a que todos los números le hagas la descomposición en sumandos y va a ser mucho más fácil transformarlo en números romanos. 33 es 33. 30 más 3. 30 y 3. ¿Cómo se escribe el 30 en romanos? Mira, en romanos el 30 es... 1, 2, 3. ¿Cómo se escribe el 3 en romanos? 1, 2, 3. Sin colocar la suma. Ahí tienes 33. Sencillo, ¿verdad que sí? Ahora, no, yo tengo es 28. Bueno, 28 es 20 y 8. ¿Cómo es el 20? El 20 son 2X. es el 8? ¿Cómo es el 8? El 8 es 5 con 3 palitos. Ahí está, 20 y 8. Se pegan. Quiero 97. Busco el 90, busco el 7 y a estas letras XC le agrego el 7 aquí adelante. XC, B, 2 y 2 palitos. Ahí tienes 97. No, que quiero el 143. 143, sencillo. Con esto vamos a ir cerrando y con la práctica vas a ir profundizándolo. Mira, 143, eso es 100 más 40 más 3. ¿Cómo se escribe el 100? El 100 es una C. ¿Cómo se escribe el 40? El 40 es una X con una L, míralo aquí. Y el 3 son tres palitos: 1, 2, 3. 143. Y de esa manera construyes el número romano. No, que es 452. Busca el 400, le agregas el 50 y le agregas el 2. En ese orden. Sencillo, ¿no te parece? Entonces, ya teniendo lo que son las unidades, las decenas y las centenas, cualquier número romano lo vas a poder escribir. ¿Queda claro? Entonces nos vemos en el siguiente video en donde vamos a ver este tipo de situaciones y ahora... Teniéndolo en romano, ¿cómo lo llevamos al sistema de numeración decimal? Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.